Anoche soñaba que estaba contigo, pero solo el tiempo lo dirá Si tú solamente quieres estar conmigo, baby yo no te voy a fallar Anoche soñaba que estaba contigo, pero solo el tiempo lo dirá te quiero estar conmigo Baby yo no te voy a fallar Si no dame una oportunidad Para demostrarte lo que yo siento Si no deja que muestre la verdad Y así por dentro para el sufrimiento Entre el mar y la arena Frente a la luna llena Te llevo una noche mami pares fin de cena Tu cuerpo de una carita europea Me gusta como eres aunque otro te desea. Aunque otro te La noche soñaba que estaba contigo Pero solo el tiempo lo dirá Si tú solamente quieres estar conmigo Baby yo no te voy a fallar Como lo sentía yo, como quería tu love Como quiero que me quieras, tú sendas mi dolor De mí saca lo mejor y me da brillo el color Tú recorre mi interior, en mi playa tú eres solo Tú eres la más este mundo No hay quien te iguala, Te lo juro Pásate de mí. Conexión, la desean todo. Somos vos y yo, somos vos y yo. De noche